tienes que describir. Sí, tienes que describirlo. No, describir Ajá, tienes que describir a la ya persona. Tengo, ya tengo dos papeletas como aquí al mar. Oh, Noo, oh. oh, la cantera. Ajá, la nano. Ay, what? No. Fíjense, fíjense. A ver, nano si sí sabe. Mira. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy Mario nos encontramos pues, en las compras navideñas Porque decidimos hacer un intercambio Exacto. navideño No más que va a haber dos reglas ¿Cuáles? No se tiene que enseñar el regalo y no tienes que decir quién te tocó Porque ya hicimos ah, la pues rifa no. y aquí... Obviamente es un intercambio Mario Ya hicimos la rifa de quién nos va a tocar Ajá. ¿A quién le vamos a regalar? Pero obviamente no podemos decir nada. Y pues aquí viene Nano también que entró al intercambio. Exacto. ¿Ah? Mira, vamos a comprarle una no, para eso Una Santa Claus. Para quién? Para Nano. Para Nano. Se lo ponga Nano. Ese. O, o aquel para que se lo ponga Nano. O ese de, o ese de árabe. ¿Son el perrito? No, de verdad no lo he visto. Así que vamos a buscar todas las compras navideñas, solo regalos. Vámonos. Allá Vámonos. nos vamos en la casa. Mira, sí, exacto. En el, en el intercambio. Claro, Mario. Bye bye. Bueno, ya estamos aquí con mi papá, mi mamá, mi hermana Con toda la familia crack nano y el Paul Nomás que les quería decir que va a ser, no van a decir la persona, sino cómo es. Primero sí, la dama, yo pienso que mi mamá, ¿no? Mi mamá es la mayor. A ver. la más mayor. Sí, cierto. Le dijo mayor que me. Pero sí, sí. ¿Cómo le digamos a Mario que no. tiene 30 años? ¿verdad? Pues sí, sí. Lo tienen que describir. Sí, sí. tienen que describirlo. Describir Ajá, tienes que describir a la yo persona. Tengo, yo tengo dos papeletas como aquí al mar. Ah tienes que describirla, entonces es eh, bondadoso este buen hijo Paul. Ah, pues ya. Paul. No, no sabemos si no. la no, no. Yo, no sabemos sí, si la, la. no no no no no no no es. no Mario no es. <risa> <risa> <Mario> no no <es. risa> no otra sí, Otra, ¿Otra. otra. ¿Otra? Es sí. mi papá entonces. Sí. Todo, todo lo quiere para nosotros, sus padres principalmente. ¿Hace ¿Ah, quién es? Oh, pues Ángela. Ángela. Ángela. Nos engañó. Ey, nos engañó. Dale su regalo y que lo abra. ¡Ay, tan grande! Es un regalo Toto de hija. Ay, las enferculas pequeñas son los mejores! Es, ¿sí? es un jabón, de verdad, es un jabón de jabón. La leche de cabra de allá de las sí, altos Entonces, ábrelo, rómpelo. No, no, <risas> si sí, sí se baño No caigo porque quieres... lo trajeron allá de los montes y maravilla Me ¿Sí? confundió con los, los rompes ¿Qué crees? Yo diario me baño Medicamentos Medicamentos ¿Tú habías visto que regalaban medicamento? Sí, que es ludo Hay eso que regalaba frijoles A ver. Ah está chido entonces tú sigues Ángela tú tienes que seguir ah pues a mí también me tocó una persona bondadosa buena gente no es Mario de nuevo no no, no, no, no es Mario no. se preocupa Mario. por las demás personas sí. Sí. ¿No? no es Mario sí. no te trajeron ay, tu dulzote ay, El dulzote Te trajeron tu dulzote. Que Lo abra. Qué, ¿Qué? ¡Es la torta! la torta! No pedo! No, se hace como, ¿lo Con amor. No, no, ¿no? ¿Quieres guardar el papel? Quiero disfrutar. Es que estos bichos no saben disfrutar. ¡A <risa> oh, oh, la nano! la, canten. Ah, ajala, nalo. Oh, la bonita. Entrenar. Está bien. Bravo. Por está está entrenar pues! Claro. claro. Pero eso es paño nuevo, sí. Nano. No, también para Navidad. ¿Sí ¿Te quedó? Ah, ah, sí te quedó chido. Te quedó. Entonces fin. tú sigues, Nano. Vas, Nano. Es tu turno. Muchísimas gracias. madre! Bendiciones. Bueno, a mí, Ajá. a mí me tocó. Espera, <risa> ¿Sí es, ¿Sí es, ¿Sí? es que nos perdimos con no, no los regalos. No, no. Oye, no hay nada que salir de tangas. No, no. A mí me tocó una persona que, que sinceramente, eh, es una persona que tiene un modo tan, oh. pero tan bello. Sí. ¡Y sí, ya <risa> la tiene! Oh, ¡Mario! Oh, ¿Puedes hacer favor? favor! Yeah. Yeah. ¡Pero por Mario. favor, déjame escribirlo! Ah, yeah. Por Dios, creo que. Ni la pe o sea, ni aquellas personas que tienen tanta paciencia Podrían tener tanta paciencia para aconsejar a ese pobre muchacho Creo que ya saben quién es Mario <risa> Mario, Mario. Mario. Hey, Vamos a abrirlo, que lo abra que ¡Qué lo abra, Nano. Esperemos que cambie este año un poquito. Uh, ¿verdad? Sí. Ojalá que sí, ahora sí, ya, ya, ya quedó listo Ah, Nano, ah, no. ah, un pantalón. Ah, está chido, si ¿sí le gusta el ah, eso Nano. Me lo voy a medir, me lo quito, me quito el que traigo ahorita. También lo va a estrenar, Nano. No. Está chido! de gracias, pinche Nano. No, también miramos. Muchas gracias. Ay, ah Fíjense, eh, fíjense. A ver, nada si sí sabe. Mira. Wow. Wow. Wow. A ver, que se vea. ¿Un poquito. Ahí está. Ah, ah, es. Tiene que la hombre, Si no le regala una cartera, nunca la cambia. ¿verdad? Exacto. A ti, ¿quién te.? ¡Ah, el abrazo! Gracias. Ya voy a cambiar, güey. No, está bien ah, bien ya bien. con eso. Ya. A ver, a ver, a ver. Es modo bueno, mejor. Bueno. A ver, a mí me tocó una persona tan floja. Que se levanta a las 2, 3 de la tarde ¡Bueno! ¿Quién, ay, será? ¿Quién no. será? ¿Quién será? ¿Quién será? No, no, ya se conoce. Yo que soy el flojo, pero pues me les veo editando los videos, Claro. Yo también edito a veces Pero, pero tú, pero por güey bueno, no duermes Te voy a dar tu regalo, es este Agárralo y ábrelo, pásamelo El hermano mayor, qué lindo uh, no, no, no. Fíjate, no, no, no. lo encintó, Machín Mario Ah, pero está fácil, son tres <ríe> Ah, ya rinno. vi, sí si está fácil Ah, no <ríe> Creo ah. que me tomé en serio la palabra no, de romperla pérola, No hay pedo, rompelo ya, ya está Yo les compro otra Ah, mira, mira Mario Esa lució hoy Ah, están chidos Oye. Eso lo voy a usar en año nuevo. Pues te quedan. Nomás póntelo así. ¿Sí Cholado, queda, paul. Sí te quedan, güey. Sí. Me bravo, mira. Sí me quedaron. Ah, a paul. la medida. Justos a la medida. No conozco bien. Gracias, Mario. A ver. Te la abrazo. <risa> Gracias, Mario. de no vale nada. Eh. Entonces yo sigo. Yo sigo. Sí. ¿Sí? No. Pues... ¿Quién queda? Papá. El que nos da todo, toda la vida no. <ríe> Mi papá A ver, aquí está tus regalos Espero te quede y te guste Eso. A ver, una no ah. playera. El grande, sí. seguro ¿Sí te queda? A ver, que se la mida encima No, sí le queda yes. ah. sí, okay. <ríe> bueno, ¿Te gustó? No que sí, está bonita Listo, terminó el intercambio Pero no. Mario Falta yo no, Falta, eh, mi no. mal, Ay, mal. En serio ¿Faltaba alguien más? ¿Qué? ¿Cuál es el verde? Yo Ah, eh, Me tocó con tu mamá porque ella lo dice que... fácil le da. ¡Qué fácil! ¡Que <risa> lo abra! Oh, ¡Que lo abra! <risa> <risa> <No, risa> Puedes sí, eres? Okay, A ver... A ver... es? ¡Que lo muestre! <risa> <es? risa> gracias, tío. Es buena marca, eh <risa> a ver, a ver mira, tío. ah, para que pegadita acá el abrazo, el, el abrazo. abrazo y el beso, beso. Ahora sí, ya terminó, ¿verdad? Sí, ya, ya terminó. Realmente. Fíjate, yo compré un regalo para cada quien. Muchas gracias. El primero. Va para mi mamá ah, okay. Bueno, para, para el que le di regalo ya no Pero para los demás sí Ángela yeah. ¿Por qué no lo hacemos muerto los días? Está chido hacerlo todos los días, Nos seguimos regalos Fregado, estaría padre. ¿A quién será de ustedes dos? Adivínenle y se lo quedan, si no... Para Mario. Sí, le atinaste. Fíjate lo. Fíjate lo. Eso es para ti, nano. Ah, Muchísimas gracias. Feliz Navidad. Beso. Y este es para Mario. Gracias, Mario. Gracias, feliz Navidad! Padre. ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡No! no ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Que lo abran! ¡A ver si les quedan, eh! ¡Qué bonita! ¡A ver, Nana! ¡Wow! ¡Qué bonita! ¡Wow! ¡A ver! cámbiatela. Ah. Ah. ¡A ver si te gusta! ¡Fue con la que más batallé! ¡Vean! Ah. Bueno, ¡El que me dio paul! ¡Está chida, eh! Me gusta la el manera. diseño, que siempre está te bonita, sí normal? me la voy a poner, sí me la voy a poner. ¿A te queda? A mí me queda. <risa> Fíjate, No, es, pero chica. está bonita, está bonita. No, no es que esas van flojas. ¿Quién eh, Gracias, pinche Paul, gracias. Es ah, que yo también les quiero regalar unos regalitos. Eh, pues lo hago de, de corazón, verdad y por el aprecio y el agradecimiento que les tengo a todos ustedes. Quiero ver vos. Y ya ni la no este me acuerdo. Ahí regalo. que está aquí es nada más, y nada menos que para... Ah... Sí, ¿verdad que es la que más cuesta? Sí, es que no sabe. Es nada más y nada menos que para el pinche mal, pinche paúl. Ah, muchas gracias, Nano. De todo modo nos abrazamos mucho, ¿no? Sí, cada andamos ¿no? Este es para, para don Néstor. Ah, muchas gracias, Nano. Y esta que está aquí es para mi abanjita. Ah, sí, banquita. Es sí, es que dice, que dice... Que Gracias, nano. La Me neta es. Yo bien. tengo regalitos. Oh, ¡Oh, ¡Más regalos! ¡Hombre! ¿Qué se hace? ¡Quiero días más así, ¡Quiero días más! Ah, tenga, ¡Igual! Ahí, igual. Vaya, este es para mi mamá. ¡Hombre! Sí, ¡Hola, Santa, Santa Claus! ¡Estuvo sí, muy! Muy espléndido, bien, ¿eh? Muy, muy espléndido, Santa, Santa, Santa Claus. Espera sí, para mi mamá! ¡Nada! Ah, gracias, chicas. Otro dulceote. Otro el está <risa> Ah, la va a estrenar, dice Está bien, está bien, para eso es Para ponerse ah, Espérate, espérate, si es otra playera Espérate, espérate, a ver, chécate Si es otra playera Ay, Gracias es para Pau Ah, Pau Siempre encuentro Sí, ella siempre nos regala Sí, Ángela ¿no? siempre ha sido la... Ella es nuestra ah, Santa sí, Claus Ana, Ana. Ella siempre nos regala el mero 24 y nuestros sí. cumpleaños Gracias, otro dulce Muchas gracias. Oh, ah, gracias ¡Ojalá! Como cambia ahora. Se te ve bien, se te ve bien esa Se te ve chida, nano ¡Videoso! Yo también les tengo aquí unos detallitos sí. ¡Wow! Nos llenamos de... ¿Te gusta? <risa> <risa> <risa> Beso, beso Nano Wow, buena, Nano, ¿otro? ¿Qué? <risa> sin playera <risa> ah, Estás recibiendo la Navidad sin playera madre. Mario Sí, la tele. Ah, gracias ah, la Gracias Gracias Gracias, hermano tanto, tanto, tanto. En esta ocasión, nada más le ¿no? no compré a Nano porque... Está bien, no, está bien, está bien. Te, le debo a Angela, a Mario, a Paul y a Blanquito, pero ellos ya saben que yo me pongo a mano. Espérate. Uh -huh. ah, Muchísimas gracias. Sí, la... ¡Ah, <risa> Daniel, También que le ya lo di. Yo no les he dado nada. Pero a lo mejor Santa Claus llega al arbolito de navidad Tengo que pagar maleta, para toda la compra Bueno, no, no, abre el que te dio mi papá A ver qué, quiero ver No, pero no, esa no Otra playera, está bien ¿Qué? Esa es ¿Qué? para el diario Oh my God Va, <risa> Nano, oh, ah, no, no, no, una cartera, cartera. Okay. Ya vas a cambiar a, ver, mamá, ya vas a cambiar, regalo también sí. A ver, quiero que vean el regalo que te dieron wow. ¿Qué te regaló, Nano? No, ah, A ver, ya. pa Nalo, el regalo que te dio. ¡Wow! Va a andar moderno, Nalo. Nalo le dio unos blanquito que andaba. Eh. Entonces me dice, ah, no, esto también. Le gusta el blanco, Dino. Y... no fue que fue un secreto y no nos dimos cuenta. Nadie, nadie. No nadie nos dimos cuenta. Nomás, yeah. nomás nos quedamos de ver en la plaza Nalo, y cada exacto. quien haga cebola. Ah, un perfume. <risas> para hoy, Para la ocasión. <risas> Esta cartera bonita me la regaló Nano. Exacto. Nomás que dice que no sabía el logotipo de las chivas y justo le atinó Mario. Compró a la sala, Nano. Ah, Exacto. Yo llegué y, y, y le dije, ¿cuánto vale esto? Y me dio el precio. Ajá. Ah va, bien entonces? ¿sí? La yo, re... yo pienso Pero que... Pero yo no soy sé nada de esto, Bueno, ¿sí? lo, lo que se me hace bien cura es que Latino, si quiere me haya traído una de la América y No, Latino, sí, está, está bien, bonita. La está bonita, gracias, Nano. Esta cachilla me la regaló Nano, esta es mi mamá, esta es mi hermana, en una playera, no se lo mostré, Mario, y pues es todo. También, miren, mi mamá a mí me regaló un perfume que porque olía mal y olía Ajá. feo. La verdad, muchas gracias a todos. Exacto. Muchísimas gracias, serie, a todos. Gracias, gracias a todos y... Sí, la verdad sí, que se la pasen muy bien todos en su casa Feliz Navidad Espero les haya gustado este video Suscríbanse Activen la campanita Y vayan a seguirnos a Ajá. Facebook Y Mario también recordarles primero que dejen su like Síganos en TikTok y nos vemos hasta el siguiente video Feliz Navidad a todos Esperemos Feliz se la hayan pasado de lo mejor esta Navidad Nos vemos Mario, hasta el siguiente video Falta bye bye. tu frase Mario Give me five <ríe>